Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza Y el futuro incierto esperas Puedes tener paz en la tormenta Siento igual que tú, igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta. Tener, tener paz en la tormenta, tormenta. y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza so